de innovación, de cambios, de empresas e industria, pero también queremos que nos aporten visiones diferentes que nos ayuden a entender mejor todos estos cambios y especialmente cómo nos afectan. La innovación va sobre personas, sobre el ser humano. ¿Y qué mejor para ayudarnos a entender cómo nos estamos adaptando a estos cambios, los humanos, que la arqueología y la paleontología? Y es que esta visión del pasado nos puede ayudar también a pensar en el futuro. Y ese futuro también se encuentra fuera de nuestro planeta Tierra. En esta sección Indie Science contamos con dos ponentes excepcionales que nos van a hacer reflexionar sobre la eterna pregunta. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde podemos llegar como especie en el futuro? Con ellos vamos a viajar de Atapuerca a Marte. Así, en un momentito. Y si hay alguien que tiene información sobre de dónde venimos, es nuestro siguiente ponente, ya que es uno de los arqueólogos y paleontólogos más prestigiosos de España y yo diría del mundo. Entre sus muchos logros es Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997, codirector del proyecto Atapuerca y vicepresidente de la Fundación Atapuerca. Es uno de los artífices del Museo de la Evolución Humana creado en Burgos, fruto de más de 30 años de investigación en los yacimientos de Atapuerca. Al margen de su tarea arqueológica, la socialización del conocimiento es una de sus grandes obsesiones, así como la reflexión en el entorno de la evolución humana y su futuro como especie. Y nos va a hablar precisamente de la evolución de nuestra especie y de cómo estamos adaptándonos ...a esta nueva era marcada por la tecnología y la pandemia. Es un verdadero honor tener con nosotros al doctor Eudal carbonel Eudal, bienvenido. Bienvenidos, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por invitarme a esta reflexión con David. Vamos a pasarlo muy bien. Claro que sí, nosotros también. Para eso os hemos invitado. Estamos deseando escucharos porque no se ha hecho más que hablar... ...en todo el índice sobre esta sección que venía de Atapuerca a Marte. ¿Qué, qué nos tenéis preparados? Así que Eudal, cuando quieras, eh, te escuchamos. Pues disparamos y ya, pues, eh, es muy difícil hablar de uno mismo, pero aún es más difícil hablar de, de nuestra especie, ¿no? de, de, de qué somos. Eh, y cuando yo vine a, a excavar Atapuerca, eh, hace 42 años, veníamos de una educación en la universidad que nos decían que sin conocer el pasado no se podía vivir el futuro, el presente, y transformar el futuro. Después lo he repetido miles de veces en la sierra... Eh, pienso, eh, ha cambiado mi forma de pensar. Ahora mismo pienso que si no sabemos qué queremos hacer como especie en el futuro, para qué tenemos que conocer el pasado o cómo no nos interesa tampoco eh, intervenir eh, este conocimiento y proyectarlo en el futuro. En primer lugar, pues, saber qué queremos ser como especie o especies. En el futuro. Este es el planteamiento que espero después con David podamos discutir y, y entender cómo adaptarnos en esta proyección hacia el futuro inmediato y hacia el futuro de los futuros. ¿Qué es nuestra especie ahora? Nuestra especie, eh, el, el sapiens, el homo sapiens sapiens, es el producto de una secuencia de adquisiciones importantísimas, tanto de origen biológico como de origen cultural y social sin estas adquisiciones sin esta secuenciación adquisicional probablemente no seríamos lo que somos esta singularidad del espacio y del tiempo en nuestro globo terráqueo por lo tanto qué elementos de esta singularidad nos han hecho como somos muy muy rápidamente un cerebro muy grande muy bien conectado eh, el hecho de que seamos capaces de producir con nuestras manos elementos extrasomáticos para regular energía con el medio, que podamos comunicarnos entre nosotros a través de un lenguaje que puede ser racional y a la vez sublime y que puede conectarnos socialmente de una forma única, que hemos aprendido a saber que estamos solos como conciencia universal en nuestro, en nuestro mundo, que somos capaces de establecer códigos escritos que pueden ser interpretados eh, por nosotros mismos y esperamos que por otras eh, conciencias universales y, y planetarias en el futuro. Y este conjunto de adquisiciones nos han hecho como somos. Y la diversidad. Eh, nosotros eh, provenimos de un, de un polo de un arbusto en el que hace 40.000 años... Había varias especies o subespecies o cronoespecies, como me, me gusta a mí llamar, desde el Homo denisoviensis, los neandertalensis, los sapiens, los Luceonensis, los floresiensis, etc. Éramos una amalgama de diversidad. Esta diversidad desaparece, se hibrida y se funda y se funde en lo que somos ahora nuestra especie, el Homo sapiens, con esta variabilidad que tenemos en nuestra estructura genética, como sabemos, en Asia, esta mezcla de Denisoviansis, de, de Neandertales, pero de, de esencia de Homo sapiens, en Europa muy parecido, y en África, curiosamente, con menos aportación genética de otras especies, lo que hace, no tan singulares como especie eh, sapiens. Por lo tanto, somos producto de la síntesis evolutiva de la diversidad. Cambiamos... Esta diversidad biológica por una diversidad cultural, que es lo que tiene nuestra especie en este momento, cultural, tecnológica y social. Esta diversidad es la que va a generar, lo que hablaremos de seguramente después, con David el futuro de nuestro género, el género homo, del cual ahora mismo solo hay esta especie, que somos nosotros mismos. Eh, es muy interesante cómo eh, este fenómeno se ha ido produciendo. Se ha ido produciendo, incrementando nuestra sociabilidad. El, el, el, la clave de la, la conciencia universal nuestra y de la conciencia cósmica y de la conciencia de especie, precisamente, ha sido cómo hemos ido incrementando nuestra sociabilidad a través de nuestros uh, inventos, nuestras emergencias, lo llamamos nosotros, uh, de nuestra capacidad de, de pensar, de inventar, de conocer pero de llevar a la práctica estas invenciones que hemos ido construyendo en el transcurso de estos 3-4 millones de años de evolución de esta familia, de nuestro género, de esta parte de este orden de los primates tan singulares que somos nosotros. ¿Cómo se incrementa la sociabilidad? Pues muy sencillo, en la medida que a nivel de individualidad colectiva hay... Alguien que es capaz de asociar unas ideas con la práctica y hacer funcionar y conseguir energía con, eh, con menos esfuerzo y esto se transmite socialmente y organiza la sociedad de una forma distinta. Es así como se produce el incremento de sociabilidad, con crecimiento demográfico, la cuestión eh, fundamental e importante, y con interacciones múltiples que pasan al individuo y lo transforman realmente en individualidad colectiva y en muchos casos colectivizando la propia individualidad, individualidad en, la, en la propia evolución. Por lo tanto, emergencia y socialización son dos conceptos fundamentales para entender por qué nos estamos haciendo humanos, aunque aún no, aún no lo seamos. ¿eh? Ser humano es un proceso. En este, en este proceso hemos adquirido algo fundamental en los últimos, yo pienso que en el siglo XX, que es la conciencia crítica de especie. Y yo siempre, para fijarla, digo que en, eh, cuando se produce la famosa crisis eh, nuclear, eh, cuando se produce la, la confrontación entre los dos bloques, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, en los años 60, la crisis de los misiles de Cuba, por supuesto, en un momento determinado, esta individualidad científica, los propios constructores del fenómeno nuclear en nuestra evolución, avisan a las estructuras de poder que si realmente hay una, una noche nuclear en el planeta, podemos poner en peligro la evolución del ser humano. Y que no es una cuestión eh, menor, sino que es la primera vez, probablemente, que no podríamos construirnos, pero sí ...autodestruirnos. Para mí este es el principio que fija ya el nacimiento de una minoría eh, selecta eh, de físicos y de personas científicas... ...que conocen cómo funciona la materia, hasta dónde puede llegar eh, a socializarse y socializarse mal y avisan. Y hay una ley de la etnografía que, que, que es muy sencilla. Los humanos todo lo que hacemos lo utilizamos y todo lo que hacemos y funciona para bien o para mal lo socializamos. Pues imagínense eh, ustedes que socializas la bomba atómica como un comportamiento normal para continuar solucionando nuestros problemas de clases sociales o nuestros problemas de poder o nuestros problemas eh, que, cotidianos que tenemos como animales que somos una mezcla de, de racionalidad y de irracionalidad. Bien, y ahora ya para acabar, ¿qué pienso como antropólogo y hacia dónde caminamos? Bien, Todos somos los humanos, nuestra singularidad espaciotemporal que somos, tenemos tendencia a, a expansionarnos, tenemos tendencia a adaptarnos a nuevos medios, a nuevos ambientes, a nuevas estructuras, tenemos mucha tendencia a autointervenirnos, por lo tanto estamos, yo diría, preñados de esta conciencia crítica de especie en el futuro, pero también de la tecnología que es lo que nos ha hecho humanos, sobre todo su socialización. Y es en este marco donde yo, mi opinión, esto es una opinión que lanzo que espero que podamos discutir con David, después es que en muy poco tiempo pasaremos a una transhumanidad, a una posthumanidad, o sea, dejaremos de entender el humanismo como un humanismo romántico y entraremos en un humanismo de tipo tecnológico, y que se expresará probablemente con la generación de diversidad eh, otra vez. Esta vez por eso será diversidad artificial, no será diversidad eh, biológica como la que vivimos hace 40.000 años. Y tendremos que empezar a entender hacia dónde vamos. Y este es el futuro probable de nuestra especie. Bueno, Eudal, qué interesante, muchísimas gracias, muchas ganas de que entremos en esa conversación con David que viene a continuación, porque yo he tomado notas y tengo muchísimas preguntas, pero supongo que David te las va a hacer también, así que te, te, te invito a que sigas a, a, a ahí detrás, porque ahora volvemos con Eudal Carbonell para seguir charlando con él. Muchísimas gracias, Eudal. Pues ahora sí, ya os había avisado, podéis sacar los cacahuetes, porque nos vamos a Marte. Sí, me voy a comer uno, no, nos vamos a Marte. ¿Qué tiene que ver los cacahuetes con Marte? Diréis, bueno, ya sabéis, para darnos suerte en la misión. ¿Sabéis, no? Eso que tenemos que comer cacahuetes, como hacen los técnicos de la NASA cada vez que tienen un lanzamiento. Ah, ¿que no lo sabíais? Pues viajemos de nuevo en el tiempo, no muy lejos, al año 1964, que es cuando aparecieron por primera vez los cacahuetes de la buena suerte en la NASA durante la misión Ranger 7. Los ingenieros llevaban cinco intentos sin éxito, así que a uno de los ingenieros del equipo, Dick Wallace, se le ocurrió repartir cacahuetes a sus compañeros, a los que les comentaba, y comentó, dijo, pues pensé que repartir cacahuetes podría calmar a los trabajadores de la sala de operaciones durante la misión. Pues bien, así fue, y el resto es historia. Tras quitarle hierro al asunto, el Ranger 7 funcionó de forma impecable, al igual que sus, sus sucesores, los Ranger 8 y 9, que enviaron imágenes y propusieron zonas de aterrizaje para el programa lunar Apolo. Desde entonces, los cacahuetes, estos cacahuetes, aparecen en las listas de verificación de cuenta atrás de la mayor parte de los lanzamientos. ¿Cómo os habéis quedado? Pasmaos, claro. Pues recibamos entonces al comandante de esta misión, que sabe mucho de hacia dónde vamos, él es el CEO de Astroland, una agencia española que tiene como objetivo establecer la primera colonia humana en Marte, y con él, pues nos vamos a Marte. Bienvenido David Ceballos. <ríe> Aquí estás David. Buenos días, ¿qué tal estáis? Un placer. Encantados de verte David, eh, ha sido el tema de Marte muy mencionado, así que ahí sin presión. Cuéntanos, Astrodan, cuéntanos, ¿a dónde vamos? <ríe> ya hemos visto dónde venimos un poco, ¿a dónde vamos? Y estamos iniciando. Yo antes de comenzar con lo nuestro, quería dar especial, o sea, poner especial atención en lo que nos acaba de contar Eudal, que me parece brutal. O sea, hay que poner el foco en lo que nos acaba de comentar alguien que es un auténtico experto, o sea, una de las personas más acreditadas que hay a nivel mundial, para hablar del futuro y lo que plantea es increíble. Y nosotros estamos justamente en ese camino. Nosotros estamos trabajando ya en cómo va a ser la vida en el planeta rojo. Algo realmente increíble. Bueno, tenía unas, unas imágenes para apoyar un poco lo que voy comentando, pero si queréis yo, yo voy hacia adelante. Porque eh, es, es importante entender que... Lo más compatible que hay con la vida humana en el planeta rojo es establecerse en los tubos de lava debajo de tierra para protegerse de una forma natural ante la radiación estelar y la moderación de temperatura y otros agentes adversos. Esto es lo que implica que eh, bueno pues nosotros, como primer paso para llegar a, a Marte, necesitamos testar todo lo que necesitaremos el día de mañana, pero aquí en la Tierra. O sea que de equivocarnos que sea aquí, que está mucho más cerca. Esto es un, un inicio de lo que se llaman misiones análogas y lo que hemos conseguido aquí en, en Cantabria es tener la única estación análoga subterránea que hay a nivel mundial. Esto, para nosotros, lo que ha supuesto es un gran faro para atraer proyectos de carácter internacional, atraer mucho talento, con un mismo objetivo, que es eh, pensar cómo va a ser esa primera colonia en el planeta rojo. Claro, el, el viaje que estamos andando, que es absolutamente increíble, pues nos está dando unas pistas de hacia dónde van todas las nuevas tecnologías, porque lo que supone ir a, a Marte es la convergencia pues de la eh, innovación en biotecnología, por ejemplo. Nosotros ya hemos descubierto nuevas formas de vida como el astroquadro, una especie, de, una especie y género nuevo de, de ameba. Estamos viendo qué poderes biotecnológicos podemos extraer de estos extremófilos, que son bueno, pues lo más compatible con que eventualmente exista en, en Marte, porque hace 4.000 millones de años Marte reunía las condiciones que hoy en día tiene la Tierra. Su bueno, pues, atmósfera, agua en estado líquido, y, de, ...y todos los ingredientes para albergar vida. De haberse dado este gran hito, eh, se podría mantener debajo de tierra. De hecho, es donde todos los astrobiólogos están poniendo el foco, ¿no? Como el lugar más cercano para identificar vida extraterrestre. Esto, que suena así muy, bueno, muy, muy potente, cambiaría la manera de pensar... ...que nosotros tenemos con este homocentrismo, ¿no? que nos hemos centrado precisamente... En, en, en este, como que somos el, el centro del mundo. Esto yo creo que nos abriría mucho la mente y sería algo que nos ayudaría para seguir evolucionando como especie. Ahí, eh, en, en estas convergencias de, de las nuevas tecnologías eh, también estamos hablando, pues bueno, en el rango de la ingeniería. O sea, a nosotros nos gusta decir que a diferencia de que cuando fuimos a la Luna que hubo que crear toda esa tecnología para eh, pisar el, nuestro satélite para ir a Marte, la tecnología existe, hay que ponerla en contexto. Sin, sin lugar a dudas, esto se va a mejorar, iremos avanzando, como en todo, pero ya tenemos la posibilidad de soñar en un futuro cercano con eh, bueno, el siguiente hito en la exploración espacial, que sea hacer la especie humana multiplanetaria. Y nosotros, una vez más, todo esto lo estamos ensayando en nuestra Ares Station. La Ares Station, para que lo entendáis, es una gran cueva que tiene un kilómetro y medio de largo y 60 metros de altura, donde eh, lo usamos de gran laboratorio. Ahí hacemos todo el trabajo de campo. De las nuevas líneas de investigación que, que están desarrollando agencias, universidades e investigadores particulares, con el objetivo de establecer esta primera colonia en, en Marte, pues eh, lo, lo ponemos en contexto y, y hacemos... También entrenamiento psicológico, que es la otra derivada. La tercera parte, que no por, menos, que no, que no por ser la última es, es menos importante, sino lo contrario. Yo creo que uno de los mayores avances que estamos haciendo dentro de nuestra investigación mmm, va precisamente en el rango de la psicología. Hay que tener en cuenta que nos estamos preparando pues, para la mayor historia jamás contada. Esto va a ir eh, sobre los, los hombros de, de probablemente entre cuatro y seis mujeres y hombres que, que formarán esta misión y estarán al menos dos años con estrés prolongado y en espacios hacinados. Esto es un reto increíble para el que una vez más nos tenemos que ir preparando y tenemos que adquirir habilidades para, para, bueno, pues para, para que se, con, se concluya con éxito toda esta gran aventura. Y, y luego pues que Estamos en ese momento, en ese momento tan espectacular en el que podemos dar un siguiente paso evolutivo. Nosotros creemos que el adaptarnos a, a nuevos entornos, como puede ser Marte, necesariamente va a, a ser, eh, bueno, habrá que crear una nueva sociedad y tenemos una gran oportunidad. Eh, nacemos de un tablero en blanco en Marte. Eh, la historia está por escribir. Y aquí nosotros también no solamente hablamos de biología, psicología, ingeniería, sino también de, del rango de las, de, las, mm, más, eh, de las humanidades, por decirlo de alguna manera. ¿no? ¿Cómo va a ser esta eventual so eh, sociedad marciana? ¿Cómo, ¿Cómo esto va a implicar? Que nosotros ya hablamos de, como una vez más apuntaba Eudal, es la única vez que solamente estamos... Los Homo sapiens sapiens, o sea, la, la única especie de Homo. Y esto, eh, en, un, en, en un futuro, en términos evolutivos, cercano, creemos que va a cambiar. Adaptarnos a Marte, que es, tiene otra gravedad, otra atmósfera, otras condiciones, nos va a, sin, sin, sin ningún lugar a, a dudas, a hacer cambiar como especie. Por un lado, quizás terraformaremos Marte en caso de que no encontremos vida, es una de las posibles teorías, y la otra vez es que nosotros nos tendremos que adaptar a este entorno. Nosotros, que somos muy arriesgados, ya le hemos puesto nombre. Lo llamamos Homo marcianus. No lo busquéis porque no existe, no lo hemos inventado. Es muy divertido pensar en, en cómo va a ser esta nueva especie y, y cómo nos va a ayudar. Nosotros tenemos una storytelling que es increíble y es vamos a Marte para salvar la Tierra. Muchas personas nos preguntan por qué ir a Marte con todo lo que hay que hacer en la Tierra. Pero justo el forzar la innovación, el ir más allá del límite marcado, lo que supone son grandes avances. Y esos grandes avances tienen un impacto positivo en la vida de las personas en la Tierra. O sea, nos va a ayudar. Es algo que, bueno, sucedió cuando, cuando fuimos a la Luna. Hay un, un retorno de inversión, si lo miramos solamente en términos económicos, de 20 dólares por cada dólar que se invierte. Pero también tenemos en cuenta que todo esto tiene un impacto en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. De hecho, nosotros como Astrolab usamos esas métricas para ver en todo lo que hacemos cómo podemos mejorar la vida de las personas. Y si estamos preparados para generar energía en un lugar como Marte, que está más lejos del Sol, eh, cultivar comida en sitios realmente eh, bueno, pues extremos, en, en realizar en, en hábitats saludables, porque esto también en, en la Tierra está cortando nuestra esperanza de vida. Bueno, pues todo esto nosotros es en lo que estamos trabajando y, eh, y, y que estamos haciendo en, en este viaje de doble sentido, de ir a, a Marte para salvar la Tierra. Realmente eh, es algo que tiene inicio y no tiene final. Queremos que eh, ese, ese punto de expandir la vida más allá de la Tierra, pues insisto, está muy cercano. Hay ya voluntad. Creemos que inclusive va a ser el siguiente gran movimiento, igual que ahora eh, la buena noticia es que ya estamos tomando conciencia de que debemos de cuidar nuestro planeta. De hecho, estamos programados para vivir aquí. N nuestra visión es que somos robots biológicos, el ADN es nuestro código fuente, eh, quien ha escrito ese código fuente es la evolución, o sea, de hecho, una vez más, eudal es, es el programador, ¿no? el, el que más sabe de esta programación y, y realmente eh, es muy difícil que encontremos un lugar tan amable como la Tierra para desarrollar nuestra vida. Y eso, una vez que te das cuenta de la, la gran maravilla que es esta bola azul, te da muchos más motivos para eh, trabajar por su cuidado. ¿no? Nosotros también eh, colaboramos con José María Bermúdez de Castro y, y, y me parece que o sea, este trío ¿no? de, de que, que, que está en, en Atapuerca, junto con Azuaga es muy difícil que, se, que haya coincidido en el tiempo y en el espacio. O sea, son auténticos sabios y, y creo que, que ellos nos van a ayudar mucho para entender una vez más de dónde venimos y junto con los demás, que estamos apasionados por saber cómo se va a escribir este futuro, pues trabajar para que este punto de singularidad, que hay muchos expertos que, que lo sitúan una vez más en la década del 30 al 40 o, o, o cercano, esta, nosotros entendemos que ya una vez que nos fusionemos con la tecnología, sabéis que hay avances como lo que está haciendo Neuralink, ¿no? que es de Elon Musk, o. La edición genética, para nosotros una de las mayores revoluciones de la humanidad se llama CRISPR-Cas9, que es esa herramienta de edición genética que nos permite eh, modificar cualquier expresión atávica, pues realmente eh, nos va a hacer una vez más abrir esa mente mm, y ser conscientes de, de todos los cambios que nos vienen y que si los dirigimos o trabajamos, pues van a ser cambios a, hacia, hacia mejor. Pues Muchísimas gracias, gracias David. Todo. Madre mía, no, nos has dejado ahí también un montón de preguntas, de incógnitas, de temas súper interesantes. Eh, yo voy a proponer ahora, como comentamos al principio, que Udal y eh, David tengan una conversación entre ellos que yo apoyaré cuando sea necesario para profundizar en algunas de estas cuestiones, porque preguntas, habéis contestado muchas dudas, pero surgen otras nuevas. De hecho, recordar a nuestra audiencia que puede seguir enviando sus preguntas a través del chat para nuestros superponentes. Es una ocasión única que hemos juntado, como decía David, tener a estos dos expertos además. Por favor, ya están entrando preguntas, seguid, porque en cuanto podamos las metemos. Pero por ahora yo les dejo que charlen, que conversen de algunas, que se hagan preguntas a sí mismos, sobre todo David, que tendrá un montón de preguntas para Udal. Eh, por ejemplo, como estamos evolucionando hacia un nuevo tipo de, humanu, de humano, eh, ese, ese Homo Marcianus, ¿no? Homo, homo Marciano que decía David, o incluso puede ser un Homo Digitalis, somos robots biológicos y David, la vida en Marte nos obligará a innovar como de formas que ni siquiera imaginamos. Ahí os dejo esa patata caliente y lo dejo contigo David y Eudal, os escuchamos, adelante. Bueno, yo David, hay una hay una cosa de que me apasionante para mí y para ti supongo que también, que es esa alopatría colosal que es el, el, el generar eh, la diversidad en Marte. ¿no? Las, las alopatrias, para que los que están escuchando sepan qué es, es cuando una especie se queda encerrada en un ecosistema determinado, unos ecosistemas, y como consecuencia de separarse del filum, de, de su propio filum, pues va generando pues, singularidades y particularidades hasta el punto que llega un momento, en muchos de los casos, que al cruzarse no tienen descendencia. Pues como decías tú, para mí es algo que me, me ronda la cabeza y que siempre lo cuento cuando hablo del de, de futuro, que digo esta, esta lo patria colosal, que no se produce en la Tierra que es nuestro medio, aunque sea diverso, ¿no? se produce en otro medio, tiene que ser para mí impresionante sobre todo, por estos pioneros, ¿no? por la, la fuerza. A mí, a mí, por decirlo de alguna forma, me interesaría mucho. Ya soy mayor y ya, afortunadamente, eh, desgraciadamente, no viviremos más. para, pero Me gustaría ser un pionero y formar parte de esta alopatría, porque a mí siempre me gusta el riesgo, me gusta el conocer y el ser. Y para mí, participar en una expedición como esta y vivir este tiempo que lo viviría muy conscientemente, sería una expresión de júbilo. Es lo que quería decirte, ¿no? David, no te oímos, David. Estás muteado. Sí, perdona, perdona. Eh, nada, es un clásico, lo hacemos todos. Adelante. <risa> Digo que, nada, invitado en primer lugar. Nosotros ya estamos ensayando estas situaciones... De cómo van a ser las colonias en Marte, lo hacemos por diferentes fases temporales y ya nos empieza a dar pistas. Nosotros hay, hay cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante la muerte de uno de los tripulantes en Marte? ¿O cómo va a ser bueno cualquier tipo de duelo? ¿Qué, qué sucedería en caso de no poder retornar? ¿Y cómo, cómo vamos a consolidarnos? Ya no como una, una misión de ida y vuelta, sino pues efectivamente con colonias ya permanentes. ¿Cuál es el umbral de la mínima? ¿no? Hablando de que, que sitúa, sitúa entre 100 y 150 personas, la unidad mínima para crear una colonia permanente. Eh, eh, ¿Cómo va a ser esa nueva sociedad? ¿El órgano de tomar decisiones? ¿Se va a hablar de democracia líquida? ¿Cómo, cómo, mirad, es, son tantas las cuestiones que nosotros estamos planteando, que estamos evidenciando. ¿Hay, hay una situación, por ejemplo, en cómo va a ser la toma de decisiones. Nosotros hemos evidenciado que, por ejemplo, cuando se cambia de comandante, las misiones no funcionan bien. Y esto lo podemos extrapolar a algún otro tipo de gestión de gobierno o cómo va a ser ¿no? eh, Bueno, pues todo este orden social. Hay que tener en cuenta que en Marte, además, lo que eh, hay cosas que aquí te vienen dadas, como puede ser respirar, y allí, sin embargo, va a haber que crearlo. O sea, para que esto sea algo natural, hay que crear unas infraestructuras, hay que tener una máquina que se llama MOXIE, y todo esto va, va a generar un, un modelo diferente de convivencia. Y aquí viene lo divertido, porque pasamos de un paradigma, que es el de la competitividad, que es el que está ahora mismo en la Tierra, al de la colaboración, que creemos que es lo que realmente nos va a ayudar ¿no? en esta siguiente fase evolutiva, si la podemos llamar así, ¿no? la de la exploración espacial. Hay que tener en cuenta que tu vida depende inicialmente de quien tienes al lado, pero luego el bien de la comunidad también. Es algo que como hay muchas cosas y esta economía de la abundancia, ¿no? aquí hay muchas cosas que, que creemos que, que son sencillas, cuando realmente si, si te pones a hacer este ejercicio son realmente complicadas, pues vemos que realmente la colaboración es la única manera de, de sobrevivir y a partir de ahí pues cambia cómo te relacionas con las personas de tu entorno. Y es algo, un aprendizaje más, que creemos que también se puede, se puede traer. ¿no? Intentar cambiar este paradigma, ahora, tanto de barreras, de competitividad, de... Bueno, pues quizás fue lo que nos hizo llegar en su momento a la Luna, pero esperemos que no sea lo que nos haga llegar a Marte. ¿no? O sea, había un contexto de guerra fría y el primero que fuera a Marte, hasta a, a la Luna, pues se la supremacía tecnológica ¿no? y, por ende, el liderazgo mundial. Yo creo que el hacer la especie humana multiplanetaria ya no corresponde ni a un país, ni a una empresa, ahora que todo el mundo habla de SpaceX, debería de ser algo de colaboración internacional, ¿no? Y, y, y yo no sé, hay, hay, nosotros tenemos aquí un pequeño museo que enseñamos a los niños. Los niños nos gusta mucho dirigirnos a ellos porque son los auténticos generadores del cambio. Ellos son quienes realmente ya van a soñar con que esto sea algo cotidiano, ¿no? el acceder al espacio. Y la buena noticia es que lo tiene muy claro. O sea, realmente son muy conscientes de cuidar el planeta, son muy conscientes de colaborar y a diferencia de lo que mucha gente opina, yo tengo muchísimas expectativas porque eh, creo que tienen una, una conciencia muy clara. O sea, el, yo creo que el, hay, hay una gran parte que, de la población que, que solamente ve lo part, la parte negativa, pero hay otra tante, o, o sea, otro, otros tantos que ven lo positivo, ¿no? Y eso, esa esperanza, esa que, que la estamos depositando en los niños y que, insisto, es que en el tiempo es, es ya. O sea, esto está sucediendo, son cambios muy rápidos. Que una vez más el COVID lo que ha hecho es de, de impulsor de, de todo esto, porque la pandemia está... Que no queremos hablar de lo malo, que todo el mundo conoce. Pero, sin embargo, por otro lado, ha supuesto un, un gran salto hacia adelante en cuanto a tecnologías, en cuanto a cambio de mentalidad. Y este tipo de situaciones creo que lo... ...deberíamos de aprovechar para, para hacer un, un cambio de mentalidad hacia algo más positivo todavía. Yo, en esto, David, hay una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Que me gusta y repito continuamente, a ver si, si tengo la, la diana bien puesta, ¿no? Que en un mundo donde nos estamos deshumanizando ya, que, que me entiendan los que nos escuchan, deshumanizarse no es malo, es decir... Estamos preparando el terreno para la multiconciencia y para otro tipo de relaciones que se pueden producir entre las probables y diversas especies en el planeta. Y algo, la cooperación que llamas tú, que yo siempre digo, que ya en el momento actual, eh, la gente competente no compite. Esto es un principio mío que he ido elaborando con el tiempo, que probablemente compites cuando eres incompetente porque necesitas tener un marco, los proyectos rivales, etcétera, etcétera. Pero cuando alcanzas cierto nivel de competencia, esto quiere decir que estás bien con lo que tú eres y lo que haces, automáticamente te olvidas eh, de competir. Porque competir no es bueno en un estado de, de, de imaginación y de conciencia adulta. ¿eh? Eh, por lo tanto, la cooperación, que siempre es buena, esta individualidad colectiva, es decir, que los individuos, eh, a nivel personal contribuyen específicamente a nuestra singularidad y no se les obliga eh, a, a participar de, de un planteamiento común, sino a converger con este planteamiento, para mí es fundamental para nuestra especie. La forma de mantener la biodiversidad en el planeta, que tú también has hablado, es muy importante como experimento para generar esta biodiversidad en otros lugares. Las especies que hablamos el otro día, cuando tuvimos, que probablemente habrá, que me gusta mucho, decir ciencia y ficción, pero la ciencia tiene mucho de ficción, cuando se está construyendo, eh, me parece ya una diversidad muy interesante, porque es muy pensada. ¿eh? La, la parte conservadora de la especie, que no, no dejará modificarse genéticamente, ni al Cris, ni todos los inventos posteriores, no dejarán que se les toque un pelo, porque quieran conservar la esencia de lo que ellos consideran es la humanidad. Postura de una especie conservadora que seguramente tendrá mucha, un plan de importancia debido a las religiones, a pensamientos de tipo poco crítico, a mitologías y tal. Pero habrá parte de la especie, que, prácticamente una gran mayoría, que se dejará modificar por cuestiones patológicas, para evitar por descendencias y por, por progenias y tal. Pero habrá gente que sí, que se ya editada biológicamente en un laboratorio con todo lo que significa este cambio de paradigma evolutivo. Y por supuesto, con los grandes híbridos, ¿no? los biotecnológicos, yo pienso que estas serán la base de estas cuatro, de esta diversidad de especies y tal. Y de la importancia que tendrá poder establecer un diálogo entre estas cuatro conciencias. Esto y la y alopatría la colosal, es el futuro de nuestra especie. El futuro de los futuros. Qué bueno. A mí, a mí lo que más me gusta de, de tu forma de pensar es la fase temporal, porque en, de manera habitual las personas piensan en, en una vida suya. Entonces dicen, bueno, oh, esto sucederá, esto no sucederá. Claro, cuando has estudiado tanto tiempo, eh, la, la, la fase primera te da una capacidad de proyectar muy larga. O sea, estamos hablando en términos evolutivos, no hablamos en términos de una vida. Y esto lo que nos dice es, bueno, esa, ese avance mental que tú tienes, o sea, esa capacidad de ver ya, no solamente especies diferentes en diferentes planetas, sino en la propia Tierra. O sea, en la propia Tierra, por lo que hablamos, habrá gente que escoja seguir con su eh, legado genético, que es totalmente respetable, habrá gente que intente mejorarlo a través de la tecnología, ese famoso homo digitalis, ¿no?, que también, bueno, pues cada vez estamos viendo cómo está afectando todo esto, una vez más, a los niños. la, o sea, la, la memoria a corto plazo, la manera de interrelacionarse, bueno, todo este tipo de cosas. Y, y otra más que es eh, la, la, la mutantis, o sea, cómo nos vamos a, a mutar, ¿no? Realmente, que es, es, es, esa especie de homo mutantis que, que lo que hará es eh, mejorar de manera que ni, ni nos imaginamos ahora porque, claro, puede haber gente con mucha más altura, con visión nocturna o con cualquier otra eh, eh, cualidad que, que a día de hoy, insisto, no, no, no, no, no entendemos. Claro, si esto lo extraemos más a largo plazo, lo llevamos más a largo plazo, a mí me gusta hacer un, un juego no para que la gente entienda hasta dónde puede desembocar. Porque dice, oye, ¿y ¿sí cómo ves tú el futuro? Bueno, pues yo el futuro puede ser Star Wars. Vamos a hacer esto, Esto estamos un poco en plan de, ¿eh? de ocio, ¿eh? no, pero al final son, puede ser que, que todas estas especies que vemos hayan sido humanos, que se han expandido por el cosmos, que se han adaptado a nuevos planetas, a nuevos entornos y que obviamente han desarrollado de, de maneras únicas. Y esto es lo que nos hace ver es pues, el momento tan primario donde estamos, o sea, cuando realmente lo vemos con proyección y, y, y justo eso está sucediendo ahora. Y una vez más, por eso digo que somos muy, muy afortunados de este momento ¿no? que, que estamos viviendo. Y, y perdonar un poco este ¿no? eh, exceso de imaginación, pero que yo creo que en entornos como este nos lo podemos permitir, porque realmente, el, yo siempre digo que el que no sabe dónde va no llega a ningún lado y el tener claro este, estas diferentes posibilidades pues nos da más libertad creativa. Pues sí, estamos de acuerdo en muchas cosas, ya lo sabes. Yo siempre, y creo que lo he escrito en algún libro, que a mí la, la imagen de diversidad que yo contemplo y me gustaría vivir es el bar de la guerra de las galaxias. Yo cuando la escena del bar de la guerra de las galaxias sí. es para mí es el ejemplo, es la imaginación más dialéctica que puede haber de esta, de esta diversidad. Me parece... Una figura tan excelente como la Odisea, como 2001, la Odisea del espacio, del origen de nuestra conciencia y tecnología cuando eh, se utiliza una extremidad golpeando, golpeando, y esta extremidad biológica se transforma realmente en biotecnológica, en tecnología y en la nave que da vueltas en el espacio. ¿no? A mí me parecen estas ideas. Que, que, que también están ligadas a la conciencia, a la no conciencia, a la cooperación, a la no cooperación, a lo humano, a lo transhumano, al pasado, al futuro, que hay todas estas dicotomías falsas que hacemos los humanos para entenderlos. Esto es el Muy espíritu bueno. humano. Hay una pregunta que me interesa mucho y que el otro día empezamos a hablar y es tu concepto de conciencia, ¿no? Y conciencia global, conciencia inclusive interplanetaria. Esto... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Cuál es tu idea en cuanto a este futuro, ya no a nivel biológico, sino de conciencia? ¿Y cómo esto se une con la biología? Sí, hay, puedo explicar, me lo imagino, hay, para mí hay varias conciencias ¿no? que son la misma, pero que son eh, como las matriuscas. ¿no? Las, las conciencias de nivel de la historia, como las clases sociales, la conciencia de cada clase, y su identidad, por el papel económico que juega. ...entre clases inclusivas o clases no exclusivas, excluyentes... El, ...la conciencia de especie, que es la conciencia que tenemos que desarrollar ahora... ...los humanos antes de la, la conciencia cósmica. Pero todas ellas están ligadas a un eje común, que es la conciencia operativa. O sea, la, no la conciencia como un fenómeno de la abstracción y la posibilidad de establecer mundos... Eh, ...platónicos, ideales, para después llevarlos a la práctica, sino... La conciencia que opera en todas las conciencias. Es decir, sin conciencia operativa no hay conciencia cósmica, ni conciencia, ni multiconciencia. Un poco de este concepto yunquiano, ¿no? Del, del inconsciente sí. colectivo y el, el acásico, ¿no? Que conecta. Sí. O sea, por, por usar un símil que ahora entendemos sí. todos como si fuera la nube, ¿no? Y luego cada, cada Esta... nodo… Pero que de también habló en, en el planeta, el, el gran Tellard de Chardin, ¿no? uh, que es, es una, una persona que yo quiero mucho, aunque las ideas y las cuestiones ligadas a las religiones y los mitos y tal, pero un gran filósofo, un gran pensador. ¿no? Cuando ya él es el que, el punto omega, él habla ya de una serie de realizaciones, el, el planeta como un sistema neurológico humano, o sea, estas grandes intuiciones, estas grandes percepciones de la parte filosófica, ...del de, de, de, de por qué las cosas o, eh, y no del cómo, pero cómo el cómo han ayudado a confeccionar el por qué. Eudal, eh, eh, David, os tengo que interrumpir, perdonad, porque nos quedamos sin tiempo, hay muchísimas preguntas que no voy a poder hacer, desafortunadamente, ya os las pasaremos, pero sí o, a, alguna, por lo menos una. Pero bueno, para que sepáis, os preguntan sobre los aspectos psicológicos para, para ir a Marte, sobre el concepto de la transhumanidad, la conciencia la crítica de especie, todos, bueno, habéis mencionado algunos temas, pero bueno, salen muchos, pero me quedo con una pregunta por tiempo que para los dos, sobre el tema de la edición genética, ¿qué pensáis? Tú has mencionado el CRISPR-9, David, eh, sobre la modificación, la edición genética y si es un concepto que roza lo moral, ético y, en fin, ¿qué, qué opináis? Porque ya sabéis que cuando se produjo en China con las hermanas eh, tal, pues aquello supuso para la comunidad científica un... se llevaron las manos a la cabeza, eudal, y criticaron mucho al equipo eh, de, de, de investigadores eh, que, lo, que lo implementó. ¿Qué os supone para vosotros? ¿Qué, qué opináis sobre esta sobre este innovación, este avance? David, ¿qué opinas? Yo, yo, pues, bueno, yo lo que creo es que es la, la mayor herramienta que hubiéramos podido soñar, la mejor. Y aquí entra también la... Una cosa es la herramienta, que es el corte y pega digital, y otra cosa es que se corta y se pega. Había una, una película que yo creo que era de Ozores, no me acuerdo ahora cuál era... Eh, que cobraba 5.000 pesetas por, ap por apretar un tornillo <risa> y le dice, hombre, pero 5.000 pesetas por apretar un tornillo. Y dice, no, no, 5.000 pesetas no, si apretar es gratis. Yo lo importante es saber qué tornillo es. Pues eso es lo que sucede un poco con la edición genética. Ahora estamos en la capacidad de esa secuenciación del ADN y ver qué atributos, o sea, qué, qué efectos tiene cada uno de estos genes atávicos. Y, y, y ha sido una burrada hacerlo con las niñas porque realmente no sabemos qué efectos secundarios esto puede tener. Entonces, es algo que yo creo que es potentísimo, pero como todo necesita su desarrollo. Nosotros lo estamos haciendo con plantas y a, a nivel moral o no moral, yo creo que poca moralidad hay, por ejemplo, si puedes erradicar una enfermedad congénita. O sea, creo que eso se va a hacer. Otra cosa es los biohackers que están haciendo cosas pues eso, muy arriesgadas e inconscientes pero al, final, al fin y al cabo esto va de capacidad de procesamiento de datos. O sea, esto es más de informática, un poco lo que decíamos antes. Si sabemos cómo esto afecta a cada una de, de nuestras acciones, o sea, a, ca, a cada uno de, de las eh, que gen a, afecta a, a su función, pues eso va a ser algo totalmente normalizado y sin, sin lugar a dudas nos va a mejorar como especie. ¿Hasta ¿Sí? dónde lleguemos? pues eh, bueno Pues eso yo creo que de momento no hay... No hay, no hay techo, pero estamos al inicio. ¿eh? Esto es importante entenderlo. O sea eh, frases es mágica. Yo, David, sí. Sí, yo, David no, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo también eh, pienso en este progresismo biotecnológico, pero una cosa muy importante. Precisamente la conciencia crítica de especie tiene que introducir un cambio fundamental y que intento introducirme a mí mismo, aunque ya sea un viejo, que para mí es fundamental y muy, muy, muy fundamental y que todo el mundo, yo creo que entenderá. Los valores no sirven. ...para la transhumanidad ni para la posthumanidad Sirve la conciencia crítica de especie. Valores es Mía. un proceso arcaico de humanización de la especie. Es que esto nos da para otra charla, Eudal, porque te preguntaban precisamente sobre estos, estos dos conceptos. Hay que organizar para el próximo Indy, seguimos con este tema, porque da para largo, como dice David, eso es el principio. Lo que está claro de esta charla es que Atapuerca y Marte están mucho más cerca de lo que creíamos en el espacio y en el tiempo, y que Udal Carbonell tiene que irse a Marte ya, porque que si el bar de Star Wars, que si 2001 en el espacio, y ahí yo noto que tiene ahí, David, te lo tienes que llevar, porque se, hay que quitarle ahí el gusanillo que tiene. Está en su casa. Totalmente. Yo me quedo con dos cosas, además, para terminar... Eh, como decía Eudal cuando ha comenzado, eh, que hay que saber qué queremos ser como especie o como especies en el futuro y cómo adaptarnos en esta proyección de futuro. Y él decía, que algo que es muy bien cierto, que la ciencia tiene mucho de ficción. Y yo digo, Eudal, David, la diferencia entre la ficción y la ciencia es el tiempo, ¿no? El tiempo. Así que el tiempo, el tiempo que el corre en nuestra no contra, pero como dice David, tenemos mucho por hacer y todavía hemos comenzado. Así que, doctor Eudal Carbonel. David Ceballos, muchísimas gracias por esta conversación que nos explota la cabeza, nos supera, pero que solo ha comenzado y esperamos poder seguir manteniendo en un futuro muy cercano. Muchas gracias a los dos. Muchísimas placer, que un abrazo.